Cuando ya no te quieren, es fácil saberlo. Aunque no te lo digan, lo sentirás. A veces nos hacemos de la vista gorda para no aceptar la realidad. Amigos, cuando ya no nos quieren, es fácil saberlo. No es necesario que esa persona lo diga. En realidad lo sentirás. La indiferencia es algo que el corazón no puede ignorar. Hola amigos. Sean bienvenidos a first Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá. Lo sé. Y tú también lo sabes. Sabemos cuando ya no nos quieren, pero en ocasiones preferimos cegar a nuestro corazón para seguir viviendo de ilusiones. Ilusiones que con el tiempo nos destrozan un poco. La indiferencia es dolorosa. Se siente hasta en lo más profundo de tu ser. Es como una nube gris que va creciendo poco a poco hasta cubrir todo tu cielo. Por supuesto, hay señales y aunque muchos nos dediquemos a ignorarlas, la verdad es que ellas siempre estuvieron ahí. Hay más distancia de lo usual. Tal vez no lo notes a la primera, pero es probable que se hayan distanciado un poco. Aquí debemos entender que cada quien tiene su espacio, pero habrán cosas que la otra persona hará sola. Cosas que solo hacía contigo. La comunicación comienza a ser cada vez menor. Y sin duda, algo está ocurriendo. Pero no sabes qué es, porque no hay comunicación. En última instancia es probable que la relación esté llegando a su final. El egoísmo sale a flote. En ocasiones, cuando la pareja no es estable, hay cosas que no se pueden disimular, como el egoísmo. Muchas personas se sienten frustradas y molestas cuando ven que su pareja se encuentra en una situación mejor que ellas. Esto ocurre cuando el amor se está acabando. Y lo digo así porque creo que como pareja deben apoyarse, ¿no? Deben crecer juntos y vencer todos los obstáculos que se les crucen en el camino juntos. Así debería ser, ¿no lo creen? Cuidar las alas del otro. Ser quien le ayude a alzar vuelo. Ser más que su pareja, su amigo, su principal apoyo Te conviertes en una segunda opción Acá hablo de que ya no eres su prioridad Y entiendo que no puedo dedicarte todo su tiempo Pero hay situaciones en las que prefieren estar con otras personas que contigo es normal que no puedan verse, ya sea por alguna emergencia ligada al trabajo y o cualquier otro compromiso. Pero puede llegar a un punto en el que las excusas para no estar a tu lado sean cada vez más y más. Y aunque busques mil y un soluciones para lograr verse, esta continuará colocando peros en el camino. Creo que esto es claro. Esa persona no quiere pasar tiempo contigo. Tal vez estoy equivocado, tal vez no. Eso lo dirá el tiempo. Los problemas son cada vez mayores. Esto tiene que ver mucho con la comunicación. Al no haber comunicación, crecen las dudas. Y las dudas conllevan a problemas. Algunos pequeños... Pero otros tan grandes que pueden destruir la relación. A esto se le suma que, ella o él, tal vez se moleste por todo lo que hagas o digas, ya nada le gusta y tiende a expresarlo con malos tratos. Llega un punto en el que pensamos que el problema, tal vez somos nosotros. Aunque si esto ocurre, yo creería firmemente que el problema es de él, ella. Porque quiere terminar o se siente abrumado por la situación Y no sabe cómo expresarse y usa la salida más fácil para hacerlo Sin importarle a quién hiere Ya no hay atención Ya no hay gestos de cariño Ya no hay un nosotros Ahora solo tú y él Así por separado Ya no se escriben como antes Ya no se ven como antes No hay visitas inesperadas esas que te encantaban ya no las hay Y cuando quieres preguntar qué ocurre Porque estás consciente que te mereces al menos una explicación Él o ella se molesta y deja todo aún peor Y tú, bueno, tú te quedas con un pequeño vacío que se hace cada vez más grande Sientes que ya no puedes contar con él o ella en los peores momentos Ya no puedes contar con esa persona en los peores momentos Momentos donde pides un hombro el cual apoyarte Porque para ella o él, esto ya no es importante Creo que esta es una de las partes más dolorosas Y una de las señales más visibles Comienzas a sentirte solo Y aunque estés acompañado Y eso es lo peor No hay encuentro íntimo Tal vez sea el estrés una cargada agenda de trabajo eso no lo sabrás si no conversan en dado caso los encuentros íntimos pasaron de ser recientes a ser de vez en cuando y cuando él ella quiere comienzas a sentirte usado o usada y no conforme a ello tu inseguridad crece porque sientes que ya no le atraes físicamente los te quiero y los te amo los ha olvidado. Y tú aún mantienes presente. Eso. Pero de nada sirve si la otra persona no responde de la misma forma, ¿verdad? Y aquí la verdad no solo me refiero al sexo. Me refiero a esas cenas a la luz de las velas. Esos baños románticos en los que la bañera estaba cubierta de pétalos de rosas. Todo eso pasó a un segundo plano. Y por último tenemos... Su humor cambia cuando está contigo. Cuando están en público, se comporta de una forma excepcional, más que encantadora. Pero cuando están solos, se molesta por todo, o tal vez se molesta porque se siente atrapado y no sabe cómo salir. A veces, algunos prefieren callar y esperar que sus acciones hablen por ellos sin tomar en cuenta el impacto que éstas generen en la otra persona ante alguna de estas situaciones no digo que tomes tus cosas y te marches porque lo ideal es conversar conversar y aclarar todas las dudas que tengas ahora bien en caso de que tus sospechas sean ciertas lo mejor que puedes hacer es irte recuerda que tu felicidad es lo más importante y si no logras complementarla con esa persona. Entonces te digo. No estás haciendo nada ahí. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te pido que por favor. En los comentarios. Me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que eres fiel a v Que te está gustando este canal. Y que has llegado hasta el final. Si eres nuevo acá, te pido que por favor me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones y así te avisará cada que yo suba algún video. Día tras día esta familia de V-Lifers va creciendo y no sabes lo feliz que me hace. Muchas gracias a ti que me estás viendo, muchas gracias a ti que has llegado hasta el final. Adicionalmente, te quiero agregar que, por favor... Ve los videos que te estoy mostrando en pantalla o la lista de reproducción. Estoy seguro que probablemente te va a gustar esos videos que te estoy mostrando. Soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima.